Hola serianos aquí estamos en Dragon Ball Z Kakadot, capítulo 19 y como sabéis nos tenemos que dirigir a la casa de Son Goku como hicimos, eh, nos quedamos, nos quedamos pendientes en eso en el capítulo anterior así que justamente lo que vamos a hacer queda aquí, perfecto abrimos el mapa, nos vamos al mapa del mundo, vale, eh, vale casa de Son Goku, aquí Y la caza de Son Goku, sí? sí a ver qué se cuenta Goku La verdad esto He eh, dejado de jugar Unos días simplemente porque ha surgido así No por nada, eh, a ver si sí, Voy a ver si la verdad eh, Porque he estado con Animal Crossing y aparte he estado con los estos Que, por data, estoy streameando eh, Animal Crossing En unos 40 40 minutos por una hora y Y aparte empezaron la serie de Luigi Mansion 3 en mi canal de Twitch así que ya sabéis Abajo en la descripción lo tenéis suele hacer eh, A las 7 eh, suele hacer los Miércoles, viernes y domingo A veces en algún sábado Pero pero no suelo hacer los sábados Vale, pues ya estamos aquí Después del spam de Twitch eh, vos ahí directamente Bueno, vamos a coger esto Que será una gamba de ruido Sí, gamba de ruido Justamente cogemos eso Vale, bueno, vamos a entrar a ver qué tal está porque como sabéis le dio eso al corazón que le suele dar a todos los Saiyan cuando llegan a Ciotera vale vamos ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, わ、やむじゃ Androides eh, 17, 18 y 16. Vale, ya está todo listo Si De lo juntos ahí? Me mola mucho el tono de esta música. El ambiente. Aquí están los androides. 孫悟空がどこにいる 16号。あんたは439 地区の3孫に孫悟空の Vale Vale, por lo visto van a ir a la casa de San Se va a liar, seguramente se va a leer, pero bien, aunque espero que Goku esté recuperado Más que nada porque si bien no está recuperado F, aunque, porque no me acuerdo bien lo que pasaba en la serie No sé si peleaba Vegeta o peleaba algo. alguno o era Goku directamente No lo sé, que sabiendo como Goku yo, yo diría que justamente cuando vayan Goku va a estar recuperado o aunque no lo esté va a atacar, sabes, Goku no es de los que se queda quieto No es típico de él もうはい。 Hola, y te Marte, hola vaya Ah, Bulma-san, ¿ah no? Kuririn, ¿ske? ¿Kuririn, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? no が、 ¿Sorrete? ¿Moscas te rato la mucha sangada? que a un monolando es? es? Orega no te quita Time Machine, ni de, más, yo, ya, Time Machine, de, me, y, tal, Time Machine, a su, a Wakarimaska,詳しく, a Wakarain, que, d, si no, 1050, ¿es que, no, co, da, ¡Ja! ¡Yo ¡En el de encuentro! ¡Yo también voy! ¡En el lugar ¡Yo ¡Yo el Vale, lo que, lo que iba a decir. Que digo que aunque vayan a la casa de Goku, da igual. ¿vale? Eh, ¿Por qué digo eso? Porque no vamos a ir. Es decir, vamos a ir a West City. No hay nadie en la casa de Goku, o así sea, tampoco va a valer mucho. Eh, sí, es bastante malo. Pero no íbamos a. Vale, West City. Bueno, vamos a. Hacer alguna cosa antes Porque no sé los que más niveles tiene Y eso nos puede venir algo mal A la Kamehau, pues veamos, si. ¿sí? Vale, vamos a coger un poco de esto Que esto subía de nivel 1 ¿no? no, creo que no, pero bueno Vale, vamos a pelear No están Vale, buenísimo Vale que sí que un con no tiene mucho dinero ¿eh? va una patada como la tibia Bueno, pero en esta ocasión en esto todavía se ha esfuerzo muy fuerte ¿sí? y aquí en un revolteta la verdad que casi que se mantiene fuerte vale vale, un buscar ya vale, pues voy a hacer la patada esta que hace Patara, vale, buenísimo, salpazo, remate, ya está, ha sido, no ha costado nada, experiencia ganada, eh, no es suficiente para subir, verdad, todavía no, vale. vale, vale, vale, es que quiero intentar subirlo un poco de nivel antes de nada, porque, a ver... Vale, eh. Podríamos coger todo. Bueno, vale, vale, peleamos otra vez. A ver cuánta experiencia me da este. Vale, vale, Vamos a reventar. La máquina, la máquina. Los. Los drones eh, vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, Vale. Ok. Vale, pero que va atacar a para ahora ¿no? vale, me tengo que enfocar ahí no está. vale, es que se me está moviendo me está moviendo la cámara, gente vale, le revento. Okay, ok, perfecto perfecto, pero ahora Vale, ahora Ahora vale. Es que se ha liado Se ha liado en la cámara, la estoy viendo grande Vale, da igual Toma Si no sube con esto Ya no, ya no voy a atacar más Porque la verdad que es un poco Rollo Buenísimo Vale, falta este Remate, buenísimo. Buenísimo. Eh, una S, presencia ganada. Bastante, la verdad. Y eso yo creo por aquí. Y eso yo creo que ya está. Vamos a West City. West City, aunque tengo que mirar. Porque he bastante vida. En West City, antes de ir directa, directamente. habría que. Comprar algo ahí. Alguna cura o cualquier cosa. Bueno, creo que tengo. Pero no sé si se Supongo que sí, supongo que se comparten Supongo que se comparten y poco más Ah, vale, que lo de Kame House Es... vale, vale, vale Que habían llevado a Goku simplemente para Tratar su virus cardíaco, ok, ok <risa> Vale, aquí abajo está, gente Esto es, me había equivocado Pensaba que era Que eran herramientas, pero no, es aquí Es justamente, bueno, aquí No lo sé Por aquí sale comida eh, sí, sí, hay todos los tipos de... <risa> Los tú, el golpe, el golpe. A ver siento llamarlo así, pero... A ver siento llamarlo así, pero es que es lo que es... Dependiente, vale. Solo aquí encontrará los productos más frescos. Eh, comprar... Bueno, a lo mejor. Aunque tenga esto que es... Revuelve un 10% de peso. Bueno. Recupera lentamente una pequeña cantidad de peso. Voy a comprar esto. Eh, y a ver, alguna cosa extra Recupera lentamente, recupera el eh, Esto es un poco puero, esto es un poco Porque me salía antes que paría, es sí, decir sí. Ah, vale, porque he comprado Hostia, que co he comprado Ah, esto Cero, vale Y alguno más que le haya llegado eso no puedes Será un poco Pero en que me he gastado Ah, que le da esto sin querer Vale, cebolla Lo quitamos Lo quitamos Lo quito Vale, vale, vale Vale, eh, vale no puedo el 10 7 6 Y quito una de estas cierre, vale y así pruebo el la cura y no esto por no tampoco joder vale, yo creo que ahora sí que puedo poner este, sí eh, vale, simplemente por probarlo eh. que a lo mejor es una mierda y hemos ido pronto eh, vale, perfecto, muy, muy bien muy buena compra eh, atrás nos vamos, un placer Un placer, ahora vamos a ir esto es a la misión, ¿vale? Y por ir de aquí eh, Vale, supongo que es aquí Vale, perfecto Vale, bien No Vale, por aquí vamos bien Ah, vale, se a lo lejos Vale, ya que estamos vamos a intentar Coger algunos puntos restos el botón, eh, joder, siempre va. ¿Qué botón era? Pues siempre a Ah, vale. Vale, vale, vale. Bueno, ese. Vale, encuentro la máquina del tiempo. Vale, está ahí. Eh, va a ser eh, célula, sé ¿eh? que me vais a matar. Los latinos lo estáis viendo como quien sea, porque Pero Yo siempre lo llamo célula, ¿sabes? Puedo decir Cel, por decirlo, pero... Igual que Buu En making nunca Yo lo llamo bobo por lo que sea ¿Cómo? Ah, vale, Bulma, Bulma, aquí está Sí, aquí estamos, Bulma Claro, la suya nueva y la otra... ¡Miren! Sí, es la máquina de tiempo que me ha ido. Tiene que ser una misma de dos cosas. Pero... es la que se ha llegado a la hora de ir aquí. Parece que... ...hace mucho tiempo que llegue. Esta... ...a la luz de la luz de la luz. ...a la luz de la luz. Vale, va a ser la cosa esa. Sí. Es? Justamente la cosa rara esa. Sí, un huevo con pinchos. Sí. Morado, como vegeta, 777. ¿Y sí. qué ¿Qué? ¿También eres que yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que, qué? Orega, cochín, que se marchó. Por eso, por si es que cambió... ¿no? es eso, por es eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, eso, por eso, eso, por eso, por eso, Vale, pero si era un huevo, ¿cómo viajo? Bueno, vale, ¿esto ¿qué es Ah, vale, puede ser que viajara. En hecho, esqueleto y en hecho, esqueleto tuvo algo huevo, yo qué sé. ¿Qué ha se ha ¿Qué es que se ¿Qué es Sí, la verdad es que cada vez hay más misterio ver, sabemos lo que es, pero si no lo supieras, si fuera alguien que, no, por lo que sea, no ha visto el Ball, o sea, por lo que sea round Ball Z ahí fue jugado, jugado, pues, se quedaría bastante flipado, aunque bueno, por mucho que no lo hayas visto, sabes ¿Cómo son? Eh, a lo mejor hay gente que no se sabe los nombres, cosa que es muy raro, Pero sabes cómo son... ¿Cómo no 待ち受ける災いを避けるため quería que lo sacara. Camila, onodenumme o ukeide, ¿cómo? Eh, juntarse y hacer mucho más fuerte picoro. Pianroider, no sé qué eh, Célula, vamos para vale, supongo que ahora lo que vamos a hacer Sí, pero lo que vais a hacer seguramente es Tú coges todo, tú por él, Y eres mucho más fuerte Voy a recoger todo por aquí primero eh, No me gastan a estar mucho, de veces. Voy a coger estos que se ven aquí Que van bastante porque lo tenemos a nivel 38 y ya sabéis que casi todos los que atacan, pues ya sea un nivel 2, se nota bastante. Entonces, eh, vale, ya está. Bueno, aquí hay... Eh, seguramente sean... Esto... Vale. Vale, aquí hay cosas de estas, pero que seguramente os ni que digáis. Que se cae, que se cae. Vale. Vale, bueno, a ver. Eh, digo, los recuerdos estos, si son nuevos, recuerden. Eh, vale. Para esto lo mismo. Eh, voy a mirar rápidamente si es este. ¡No! Ah, bueno, creo que sí, es nuevo, eh. Porque ha rebloqueado el secreto de... Vale, eso ya lo tenía, pero bueno. No sé por qué me sale actualizar o no sé qué. Bueno, ya, creo que ya... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se ¿Qué es que se ¿Qué es lo ¿Qué lo que se ¿Qué es lo que se No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 何<笑> Ah, eh, déjate de entrar, por favor. Eh, debemos hacerlo ahora, pero ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. ya está. ¿Qué? ya está. ya está. ¿Qué ya está. Ah, ¿Qué? está. ¿Qué? ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? está. ¿Qué? ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? está. ¿Qué? ya ¿Qué eh, tienes razón. Todo no el pero... que tener una inmunidad. Mada pero eso de las, esferas las... no pasa nada, decir, razón, Vale, antes de que siga Kami. Pero eso al final no pasa nada, es decir, no llevan luego a al otro a... Ahora mismo no me sale el nombre, pero ya sabéis quién. けなじお。そういうことだ。なめけなくごまでなめき。 un placer, Popo Uh, ha llegado, ha de un momento épico, gente Esto fue bastante épico de no lo recuerdo exactamente, pero fue bastante épico porque a lo tanto, lo vería hace nueve diez años me acuerdo de casi todo pero algunas cosas no exactamente ¿Sí? no son ¿Cómo? Nara Kami-sama! es él ha puesto la mano así como cuando lo lanza Freezer, que parecía eh, toma, mato a Popo. La transformación funciona, me queda auténtica de Piccolo y ya está disponible. ¿Cómo que transformación? Ah, eh, vale. Ok. Lo ha hecho de marzo? ¿Qué ha pasado? Se ha esto. Eh, vale, subirá el nivel, nivel 39 supongo. Vale, ahora hay que hacer lo de ginger Tom. Vale, ahora parece que se me más fuertes. De diseño y eso no ha cambiado nada. Eh, vale, vamos a Jinger Town. Eh, ya sabéis, el mapa para el mundo. La verdad, bastante guapo esto. Fue bastante bonito. Y a ver, hay que pensarlo. Que dentro de la historia es bastante fuerte. Por porque... desaparecen las bolas de dragón. Cami desaparece porque se fusiona y se convierte en lo que era antes, Picolo. Pues ya sabéis que Picolo era así. Porque Vigoro era malo, demonio, ya sabéis No me lo sé bien porque no voy a mentir Sé por encima Porque he visto algunos capítulos de Dragon Ball, Dragon Ball normal Pues yo he sido mucho más de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT Me he visto... Ay, no comer, no si hay 45 capítulos, me he visto a lo mejor eh, 30 y pico Me gustó bastante, no me lo terminé porque Hay partes que sí es cierto que eran un poco... Pero casi todos los capítulos eran buenos sobre todo el de vid ese me gustó un huevo y poco más vamos a ginger sí. eh, lo he dicho porque creo que es algo que debería comentar bastante porque bueno, a ver como sabéis hasta en mi logo se ve que round ball es una serie que me gusta mucho de hecho he visto hasta eh, la serie fan la serie la fan serie esa había de Dragon Ball F eh, algunas cosas y luego hay unos hay un cómic que se puede leer eh, Dragon Ball Multiver o algo así y está muy guapo ¿eh? yo me lo leí eh, eh, una época donde estuve leyendo unos cuantos besos es como un torneo pero con es la talla si lo buscáis Dragon Ball Multiver o Dragon Ball Z Multiver aunque creo que si sí pones Dragon Ball Multiverse y ya no va a salir. No es serie, son... manga. Por así decirlo. He de leer, pero ahora que estamos en cuarentena, la verdad que os puede morar Uh, oh, ya está aquí. Oh, oh. Oh, oh. ¿No? oh ¿Cuicca? ¿Cuyo pesito? ¿Cuicca? No, ¡Oh, sirvición! Es ¡Eso tú? no ¿qué vamos, vamos vamos. Esta batalla se puede que este es más que era puede feo, se feo. Pero feo. ¿Vale? ¿Vale? Transformación. Ya, buenísimo Golpe de estello ¿vale? el demonio Que ahora encaja porque ahora sí que tiene mucho ¿eh? poder Vale Onda aquí, explosivo Vale, buena, buena, buena Creo que no nos va a costar mucho, eh Porque es un nivel, si fueran dos y a partir de dos se muestra bastante más Esta transformación Tanto decía, pero luego No era fuerte Esta de es una no tu este personaje Era, a ver, aparte de ser mal eh, tenía un humor bastante... O sea, un poco salito Obviamente Vale, buenísimo A ver, ahora Esquiva, esquiva Vale, tenemos que esquivar porque vamos... Regular. No te voy a decir mal nadie. Tampoco. Vale, eh, a ver. Eh, objetos. Buenísimo. Vale. Vale, tengo que esquivar, vale. Porque me está yendo un poco lo de no esquivar Esquiva, esquiva Vale, buenísimo Dale, Cada vez se buguea esto Se buguea o que no le se da todavía Vale He intentado hacer lo mejor posible pero creo que va a ser bueno una F no una vez no porque vamos a usar eh, Vita de vida con esto me vale vale que vamos no bueno, pues menos mal no tengo el de vale este no bola es verdad tengo que hacer de aquí me falta alguna ataque me falta el ataque que tenía pues bueno me, me ha cogido, me ha cogido, f, f, f. Eh, vale, pues. Nos vamos retirando, ¿eh? Gente? Bueno, no. Es que este ataque el problema es que me tengo que aceptar. Gracias. Vale, este también me tengo que aceptar. Pero los que tiene son. Vale. vale. Buena. Tanto de facilidad. Es que.. me quita poco en realidad, eh. Ah, me he puesto el tío. Vale, buena, buena. Esta ha sido buenísima. Pero esta es la mejor que me ha hecho. Mira, escapa, escapa Vale, vamos encima Vale, nos vamos Vale, eh, siempre hay que darle, ¿eh? porque si se me escapa es desperdiciar Vale, me la he comido, pero bien. Vale. Es que están muy cerca. Voy a intentarle hacer. La onda, onda explosiva. No la he dado. Creo que no. Ni siquiera. No. No. Pues no sé si lo sobrevivo. No sé cuántas me quedan de estas, pero he desperdiciado. Vale. Ahora me hacemos más tranquilito. Lo que se pueda. Sí, quita esto poquito. Eh, onda explosiva. No, onda aquí le disparo rápido. Creo que es mejor. Si me deja. Vale, buena. Bien, bien, bien, bien lo pone todo Voy a ser un ojero ya no es que me dé mucho no es que me dé mucho pero por lo menos algo parece que estamos haciendo qué onda no la onda? Onda? onda, mira vale esto es lo único que lo puedo hacer eh... No eh, Cuidado Sé que estoy usando demasiadas Vale, pero creo que ponemos Creo que es la primera vez que vamos a poner eh, Quedándonos Poca vida, no, lo siguiente que hay que acercarse mucho. No, si me da un golpe... Me ha matado. Eh, gente, si me quita... Me ha matado, pero lo hemos hecho bastante bien. La intentar, se va a de sobra. Vale, perfecto. Tú cuando he dicho el monstruo, de dicho monstruo normal. Pero no, va, y resulta que está ahí la... Va, vale, y resulta que está en, la... vale, que esté en la... vale, vale. vale. Otro okay, estello. Yo... Vale, hay que esquivar mucho Transformación Esquiva sí, Vale, eh, ahora sí Vale, el multa de espejo Vale, la sombra super extra damos Vale, esquivamos Vale. Se hace más lento, pero por lo menos Damos más oportunidad Vale Ahora esquivamos Vale, pero es que prefiero Vale bien, pero prefiero Vale, vale, vale Bien, bien Se va conmigo, pero bien, esquiva y Casi es que. Vale Buena Esquiva Vale, bueno, con algo la ataca no puedo esquivar Vale, eh, por ahí estamos Quita, quita Quita, célula <tose> ida ,ida ,ida. Vale. Lo que sí que no hago mucho es... ¡Acércame! ¡Acércame! ¡Acércame! ¡A mi cómigo. Vale, pues a ver, te voy a hacer... a ver. Vale, porque tampoco es que tenga ya aquí Eh... Onda, aquí le dispara radio. Es lo único que me ocurre, Pero vamos... Que me hace lo mismo que... Que nada. Vale, vale, cuidado con tu coja Vale Vale, este ha sido bastante bueno vale, vale me, me ha quitado vida, pero... Eh, vale, eh, evita bebida Vamos a intentar ponernos Esta era, vale Hay que No, pero que soltarme Vale, tranquilidad, se puede hacer no, vale, no puedes quedar. Eh, ¡Rápido! Oh. Oh, no. Pues nada, eh, no sé qué hacer. Gente, porque los ataques que tengo son una mierda. Debería tener el otro. Hmm, va. Vale. Eh, vale, voy a usar esto, a ver. Sí, que a lo mejor no te lo quiero usar. Lo mismo que no. Cuidado que te mata Esquiva eh, esquiva, esquiva, esquiva Vale No estoy hecho más capaces Vale Esquiva, esquiva, esquiva. No podemos... No me puede dar. Eh, si me da la he cagado. Eh, vale, cuidado. Le ha cagado aquí. Porque me he equivocado, vale. Vale, dime que esto sigue. Dime que lo vea. Vale, esto es lo único que. Le... le toca bastante. Vale, ahora, ahora, ahora. Le toca bastante los huevillos. Vale Si no te vale algo, vale Buenísimo, pero ahora hay que esquivar No, esquivar Vale Creo que me voy a hacer para esquivar, vale, vale, vale, vale. Vale, dime que te lo aportas no. no, por favor eh, Creo que la he cagado Quieto, quieto por favor No, Vale, tengo una oportunidad. Pero no creo que la fuera... llegar a aprovechar. Si es que no tengo ataques buenos. Eh, a ver, gente. Mm -hmm. Sí, a ver. Voy a pensar un poco cómo se hace esto. A ver, es cierto que por hacerlo, pero... Hace. Vale, vale no gasto mucho vale vamos a intentarle quitar lo máximo antes que ni siquiera me toque sé que alguien me va a sacar algo de daño ahí, pero termina, termina siendo lo demás vale esto es ilegalísimo Esto que estoy haciendo es ilegalísimo Pero bueno, es la, la forma más rápida Bueno, ilegal tampoco, ese, es un ataque Solo que la anterior no haría esto O sea, usar el mismo Bueno, o sí no, no, no Vale, me quito de vida. ¿Para qué le dices nada? Piccolo, ¿para qué le dices nada? Porque le ha dicho que no eres para tanto, no le Ahora te vas a caer? seguramente. Aunque bueno, le está recitando, un tu por la vida. Vale. Vale, por la otra nos ha puesto en bajo. ¿Para dónde no se pone el rojo? Pues esto. Pues yo creo que bastante fácil ¿eh? Eh, Si quieres saber esto, lo hago antes Pues ni transformación ni pollas. Si eso cuando vea Vea que vamos ganando, le hago una transformación eh, Más que nada para poder usarlo Vale Pero vamos que ya está si Ya está hecho, ¿sabes? La, y la acabamos de cagar. No. no, no, no. Vale. no bueno, lo que quieras, si tampoco... Bueno, lo que quieras tampoco. puedo. Me comerme eso, pero no pues es eso que Vale. Vale, tiene que seguir muy cerca de nosotros No me hace mucha gracia eso, pero va. Vale, vale, Uh Uy, oh, le hemos quitado casi Casi todo. Vale, pues ya va a estar de naranja Vale, este Si ya le quitamos hasta un poco de naranja ya Ya sería la perfección Eh, vale. Solo que no es una forma bonita de terminar Es lo único Vale Ahora ya, creo que queda poco, vamos a intentar cambiar un poco Hasta A lo mejor me arrepiento sí, sí, sí, sí. Va lo siento, no puedo dejarlo, No puedo dejarlo, si me mate No puedo dejarlo Vale, bueno, bueno Oh Vale, vale, vale, ya hace Ya era no porque me estaba reventando antes, gente Vale, ya hace porque me revienta para recuperar? Vale, no me... no me acerco, gente Pero que ahora no me... Vale Bueno, claro He vuelto a la vida Pues no puedo dejar de saber acerca. Porque si tienes control nos perdemos Vale Vale, bien. Vale, volvamos. Buenísimo, buenísimo. Eh, onda aquí el aquí de disparo rápido. El ataque repetitivo. Es que recupera mucha vida. Vale, creo que recupera justo la que nos quedó que nos quita mucho la ¿vale? vale. por uh. Vale, que se transformó en el huevo porque ahora de estar de este a la historia sabes cosa que de mucho cuando está en el ataque, ya, no te enteras. Vale. Pues creo que uh. ¿Qué hace? Eh, barra. Venga, eh, no, o sea, hostia, hay que poder poner Eh, vale. De todas formas. Voy a coger un poco. A coger un poco de vida porque si no me da cuenta. ¿no? O no. Vale, vale. Yo creo que no. Yo creo, vale, me yo creo que Vale, ni quedan menos que a nosotros. Yo creo que ya está. Venga, venga, venga, venga. Va a perder esta última, lo gente. Eh... A. Ah, una A, bueno. Que no está mal. Una no hay ninguna No es ¿Qué es ¿Qué ¿Qué es ドクターゲロしかし Computer Sungu y 土塚の3 年間一度卵なるほど。では2つの17 号と 18号。何 トランクス トランクスはタイムマシンをも… 17号 おそらく o sea, qué se da? ¿A eso? ¿A eso? ¿A eso? ¿A ¿A eso? ¿A eso? ¿A ¿A eso? ¿A ¿A ¿A 17号, ¡Taiyuken! Se va Se, sí. se, fue Vale, pero bastante fuerte Yo dije que nos ayuda a costar Un poco menos, sí, siempre que lo hemos hecho El cuco ese, pero ni, No es para de <risa> ¿No? No, tal. Piccolo, ¿dato? Tú lo dicen, aunque creo que ya no sabe. Es... no, qué?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 Seco y saxemba caridad de agate. Gata y stay na rasa. No hay que hacer nada más. No línea temporal. Sí. La verdad que ha sido un capítulo bastante guapo, ¿eh? Por aquí lo voy a dejar, pero la verdad... La verdad que ha estado bastante guapo. Con... Con célula que no me gusta esta transformación. Es fea y... y la siguiente también es bastante... Bastante fea. Las dos últimas... Creo que las dos últimas están bastante guapas, solo la última. No, la... La ha estaba bastante bien. Así que eso, que espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Oride esto, adiós océanos.